igual hey, la gente entonces este es un nuevo capítulo capítulos este es un nuevo vídeo traigo un vídeo de bueno un poco información y demás cosas que se vienen eh, en unos días a, al canal eh, antes que nada quiero deciros que bueno que si estáis viendo algo de inactividad estos últimos días es debido a que estoy de exámenes y no acabo hasta el 19 decía hasta que no termine los exámenes no podré traer Vídeos como a mí me gustaría Pero bueno eh, En sí Que es lo que vengo aquí a comentaros eh, Dentro de unos días, este sábado Más bien, se organizará En el servidor de LC eh, Un torneo De eh, la cantera De la cantera de, de LC Ya están todos los miembros eh, Y bueno, en esta... En esta. ¿Cómo sería? En, esta, en este torneo, eh, los dos mejores eh, jugadores entrarán a lo que viene siendo el LC Clan. ¿Por qué digo esto? Bueno, si yo no soy de alcantera, a mí que me importa esto. Bueno, pues podéis veniros y eh, ver cómo, cómo se cómo se va a.. a a hacer el torneo hay un warp que es el warp espectador en el que os podéis meter sin problema y ahí lo podréis ver eh, qué más bueno pues eso simplemente que, que este sábado va a haber un torneo voy a intentar estar porque bueno este si viernes tengo un examen y el miércoles que viene tengo otro por lo que no sé si voy a poder hacer mucho este sábado de grabar y demás pero bueno lo voy a intentar y y no mucho más, eh, se clasifican dos y se eliminaría uno aunque hay un jugador de la cantera que se llama Javi que eh, estamos estamos viendo a ver si, si al final va a poder mantenerse debido a, a la inactividad y tal, eso ya lo comenté en, en vídeos anteriores que en el pues cuando íbamos a hacer la, las pruebas y todo eh, aquellos que no fueran eh, muy constantes pues se, se le podría acabar echando, aún no lo vamos a hacer porque Javi en su momento me dijo que tenía cosas que hacer y no sé qué, entonces aún estamos esperando a eso, pero si vemos que no dan señales de vida pues, pues, pues se tendrá que echar. ¿Qué pasa? Eh, hay otra cosa aparte y es que el que quede último en el torneo, si al final eh, Javi Vemos que vuelve a jugar y tal Con LC eh, Se expulsará uno, porque en la cantera Solo va a haber 10 miembros Y ahora mismo son 13 Tres, 13 en la cantera Y Y somos eh, Unos son cuatro, sí, Somos 4 En el LC More, Olof, Kilzon y yo Y entrarían 2 que seríamos 6 y quedarían 10 en la, en la cantera, por lo tanto uno se, sería que sería el ulti, el que quedaría último en el torneo. Esa es la gracia del torneo. Bueno, más que nada es eso. Para que por si os queréis pasar y tal, pues os podéis pasar. Y otra cosa que quería comentar, y es que bueno, eh, no sé si visteis el último vídeo. En el último vídeo os traje una recopilación de del torneo de los eSports. Eh, que bueno está organizado por por panda que es uno, un youtuber muy conocido de la comunidad de, de un turnet y bueno pues más que nada pues lo que vamos a hacer es eh, bueno jugué la, la primera ronda jugué la segunda que no se grabó ni yo la grabé porque no me hubo de gustar grabar eh, esas cosas que son así un poco más de pvp y tal ya que si hago directo pueden que me hagan streaming sniper eh, y además me da lag y si grabo me da más lag porque cuando yo grabo pues me da lag entonces pues no grabé nada y se lo saqué pues eso del, del directo que, que él subió que pasa que en la semifinal no hizo directo entonces pues no lo pude grabar pero bueno simplemente mmm, que sepáis que estoy entre los finalistas, he llegado a la final eh, éramos treinta y pico y aquí estáis viendo que, que estoy soy ya en la final es complicado, es muy complicado llegar hasta esto y la verdad es que estoy orgulloso de, de haber podido llegar porque la gente con la que jugaba eran muy buenas y yo pues ni juego con, en servidores de caída de bala ni juego en primera persona entonces pues a mí eso se me complicaba mucho, además de lo de eh, sin jugar con todas las skills. Con todas las skills me refiero a que no estaba ni el shooter ni el Parkour, ni, ni el el Diki, ni el Healing. Sabes que había cosas que habían quitado, vaya. Entonces pues se me complicaba mucho porque yo no estoy acostumbrado a jugar eso. Yo juego con más skills, mmm, con tercera persona y tal. Pero bueno. Eh, me apunté, me metí y aquí estoy estoy entre los finalistas, ¿sabes? Sin yo, sin ser mi especialidad. Pero bueno, eh, es más que nada para que sepáis que el 29 es la final. Y, y si alguno decide, oye, ¿por qué no traes la final? No sé qué, no sé cuánto. Pues es más que nada por, por eso. Que estáis viendo que estos son los jugadores que han llegado a, a la final. Ahí estáis viendo el S-Clan. Aquí hay uno del Team Nordic Aquí hay uno que ni siquiera... Ni siquiera tiene clan, mira tú por dónde Este es del Kodak Este tampoco tiene clan Este es de los Godspeeds Y este es de los Carnage eh, Bastante bien, la verdad Son buenos jugadores todos estos Porque yo he estado jugando Con ellos en las últimas partidas y... Son buenos, son bastante buenos y bueno, no mucho más. Me podéis meter en el torneo si queréis. El premio está bastante guay. Es un. Es un. ¿Dónde está? Es esto: es un arma. Que. Tú lo puedes escoger. Vale, esto que, quer, que queráis. Para el arma que queráis. Y cuando lo matáis, pues bueno, los flash dolls. Pues se quedaría del, del color del arma. Hay de oro, de plata y de bronce. Este es el de, el de oro, como estáis viendo ahí. Eh, y bueno. No mucho más. Esto, esto sería todo. Aquí se está metiendo aquí la gente. Seguramente me están llamando para pa jugar. Pero no puedo, tengo que estudiar. Ojalá. Pero bueno. Eh, nada, no mucho más. Yo espero que os haya gustado el vídeo. Eh, ya sabéis, este sábado es el torneo DLC, Por si os podéis pasar. Y ya lo que vendría siendo.. Eh, el, el 29 es la final de a ver quién gana eh, el premio ese Que al ser un premio exclusivo del juego que más puede tener y demás cosas Pues está bastante guay Y no mucho más, dejo de enrañarme, espero que haya gustado el vídeo Os espero el sábado en el servidor A ver a ver si no vemos a ver si eso se anima bastante Y ya está, aquí voy a dejar este capítulo, espero que haya gustado y adiós